El nuevo evento llegó a Sonic Speed Simulator y, si bien fui el primero en alertar a todos porque un moderador avisó cuando se actualizó oficialmente en el general del Discord de Sonic Speed Simulator, no pude conseguir nada de lo nuevo porque lamentablemente surgió algo y me tuve que ir, sin embargo, recientemente pude jugar y conseguí a Omega en 10 minutos, así que empecemos con el video informativo. Oficialmente, lo que apareció en el testing ahora está aquí, E ¿eh? 123 Omega con el requisito de destruir 500 Badniks y Reader Shadow en la misma ruleta. Para destruir los 500 Badniks, mostraré el mejor camino que encontré. Es bastante parecido al de hace dos videos, pero tiene algunos lugares nuevos que descubrí y que convienen para la mayor regeneración de Badniks, así que lo estaré mostrando en pantalla mientras hago relleno con el locuendo. Lo de la ruleta de Reader Shadow, aparte de la skin de Shadow, hay algunos Trails y Chaos que analizaré para el video que viene, por ahora solo puedo decir que el Skull Chao y el Voltaire Trail no convienen, hay mejores opciones en otros lados. Por otro lado, me informaron que hay un Autoran en los Valle y, no puedo afirmar su efectividad, pero también quedará para el video que viene. En fin, este fue otro video corto y sin orgullo debido a que no tuve el tiempo que deseaba, pero es lo que hay. Nos vemos mañana o en dos días en donde sacaré una buena ración de información de Sonic Speed Simulator, además de que si llego a los 50 suscriptores se vendrá un video cargadísimo de cosas, así que podré soltar una buena ración e información. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.